te despiertas y respiras a veces estás sudando la gota gorda y te preguntas por qué de ese sueño y te das cuenta que tu cerebro es el dueño a veces me extrañan los sueños ¿Quién ¿Y cómo dirigen estos sueños? A veces son tan raros y sin sentido Que no quiero recordarlos, mejor los olvido He soñado esta noche que era un gigante Veía a las personas lejos allá en el fondo no podía entrar en ninguna casa o local. Me agobiaba pensar en la noche sin hogar. Pero a veces aparece ella en todo esplendor. Y me lleva el de su mano para hacer el amor. Y parece que estoy volando entre nubes. No imaginas ese cielo donde me subes Otras veces te sueño y estás muy lejos Desespero pensando en esa distancia Más de pronto pareces tú inmaculada Me doy cuenta que no eres tú solo, es su nada pero de pronto te despiertas y respiras, a veces está sudando la gota gorda y te preguntas por qué de ese sueño y te das cuenta que su cerebro es el dueño.